¿Qué pasa, gente? Bueno, llevo un montón de tiempo sin subir vídeos Evidentemente porque he tenido cambios en, en mi vida Y no me ha dado tiempo a grabar Ni tiempo, ni ganas Pero ya estamos aquí de nuevo ¿Vale? Estamos aquí en una zona Una zona nueva Y que la verdad es que me está encantando muchísimo Muchísimo Pero hay una cosa que no me gusta ¿Vale? ¿Vale? Que hace unas semanas subí un vídeo al TikTok y al Instagram, ¿vale? De que encontré un montón de botellas de cristal por aquí, por esta zona, ¿vale? Y claro, con todo esto de los incendios me dio que pensar. Aparte, de los árboles están súper secos. Y aquí hay una zona de arbolada muy, muy, muy grande. Y me dio que pensar con esas botellas. Entonces, ¿qué hice? Las saqué al camino, las apiletas en el camino. Recogí un poco las la zona de todo lo que vi porque como yo ni en bicicleta no puedo llevarlas ni tengo bolsas ni nada pensé pues ya pasará alguien si pasa a alguien que se las eche y por lo menos las quitamos de aquí ya que si le da el sol puede crear un incendio pues mirar mirar mirar o sea alguien ha pasado porque esto está esta está rota porque yo las dejé en, eh, eh, sin romper, o sea, tal como están. Y esta zona está rota. O sea que algún cazador, algún algún viandante ha pasado, ¿vale? Y las botellas siguen estando aquí. Entonces yo... Eh, lo único que digo, eh, forestal o seprona, si estáis por aquí, si, sabéis, si queréis saber la zona, eh, decírmelo y... Y os digo dónde está la ubicación exacta de estas botella es que la retiremos de aquí rápidamente ¿Vale? Pues nada Os voy a enseñar toda esta zona Caminos antiguos, viejos Que están súper cerrados Y la verdad es que da gusto hacerlos Porque se convierten, en, aunque son caminos Se convierten en sendas Si queréis seguir viendo vídeos de esta zona Ya sabéis, seguir estando atentos Que seguiré subiendo vídeos Vamos a ver si hacemos un par de bajaditas, va. Venga, nos vemos. ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Buena, oh. Dios, qué buena. Oh. bueno gente vamos a hacer la primera bajada que he que, que encontrado vale esta bajada no lo he hecho es eh, la primera vez que la hago lo es un camino viejo de aquí ¡Oh! ¡Oh! camino espero que cada vez cierre más y se convierta un poquito más en senda pero esta zona está guapísima ¿eh? no me esperaba yo que esta zona iba a estar tan tan tan brutal a lo de las botellas de cristal pues lo que os digo, si nosotros los ciclistas y los ¡oh! y los, and, los los andantes, los runners, somos las mini arterias de, de los bosques, de los bosques, de los valles, ¡oh! pues está guapo el camino, se coge bastante velocidad. Perdí muchísima fuerza, no tengo no tengo fuerza para levantar la bici. Epa, vamos. Bueno, somos las mini arterias de los, de los montes, los valles, ¿vale? Y nosotros somos los que podemos más o menos tener un poco controlado lo que es estas cosas, ¿no? Sí, evidentemente en una mochila no te cogen 7 botellas de JB, de cristal. Pero lo que podemos hacer es, por lo que he hecho yo en este caso, ¿no? Sacarlo al camino, ¿vale? <risa> Para que el que pase con un coche, pues en este caso... ¡Mira, aquí me subo aquí! ¡Uah! ¡Uah! ¡Dios! Pues en este caso, pues un cazador, el mismo forestal... Pueden pasar y, y recogerlas, y así evitaríamos pues los típicos incendios que están pasando. ¡Epa, epa! Eh. Los típicos incendios que están pasando. Que precisamente hay muchísimos. Entonces, pues... Sí. Cuando las vi, la verdad es que me indigné muchísimo, pero claro. Es que no puedo hacer nada. A ver aquí. Yo pa, pa' yo hay que hacer aquí. Cargamos el peso adelante siempre. No tengáis miedo. Cargar el peso adelante. <tose> Buah. buenísima Buenísima, loco Pues eso Que sí, que me, me hubiera gustado haberlas cargado, sí Pero evidentemente Evidentemente yo no puedo llevarlas pues Porque no tengo medios para llevarlas en la bicicleta y con una riñonera Entonces, pues eso es a lo que hay que estar nos tenemos que unir todos para evitar pues los incendios que están ocurriendo ya que el único enemigo que tenemos en común todos sean cazadores ciclistas runners andarines eh, guardia civil bomberos forestales Todo el único enemigo es el fuego Ala, me voy para arriba otra vez a hacer otra a buscar otra bajada que ahí va ahora nos vemos segunda bajada ¿Qué vamos a hacer? Vale, es un camino roto ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué librada! Eso me ha pasado por no mirar cinco metros por delante ¡Yepa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Ahí tenía que haber saltado ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Qué guapo Va a ser un camino ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Tiempo Tengo que buscar aquí la mejor trazada Ahí la piedra Tenía que haber utilizado la piedra ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Tienes que haber tirado tres rectos. A ver, saltar y haber tirado rectos. Ojito, chato. Ojito. Ojito. Ojito. Ojito. No que? ¿Cómo salir de la rueda? Bueno. Ojito. El caminito. Oh. Creo que me tocará aquí una subida. Oh. Qué guapo, va a ser un camino muy guapo. Oh, vamos ahora para arriba. Pírala aquí, Dale para abajo. qué zona más guapa, a ver que estoy mirando por ahí, por el lado hay aquí alguna senda, vale, hasta de aquí subir, venga pues ha merecido la pena dar un rodeo que es como para arriba, me marca para arriba pero es que aquí estoy viendo una senda vamos a meternos a ver, a ver. La no? ¡Oh! verdad es si esto no llevará a ningún lado. ¡Oh! ¡Qué guapa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Puto árbol. ¡Eh! ¡Que para la piedra! ¡Oh, qué guapa, chico! ¡Wow! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, escalón! ¡Uy! Oh. Yeah. ¡Mira! Eh. por aquí por aquí! ¡Vamos! ¿Tiene el motor, cabrón! Oh. vamos! Oh. Eh. ¡Me voy! ¡Oh! ya a pegar, ya verás tú. Hija, oh, a ver, el GPS. oh, oh, que Ah. Por abajo también había una educación. Oh. vale, por aquí. Tengo que bajar esta también. Tiene sumida ¡Oh! Venga, venga, que no pare. Me he ido a dar ahí, wow, guau. ¿Cómo? ¿Por aquí? Por aquí no. Estoy metiendo la boca del lobo. ¡Oh! Ahí en el cambio, cojones. Vale, vale. Madre mía Qué senda me he sacado aquí Más guapa, tío Una senda para el tío Porque es que tiene de todo, tío ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¡Uah! Yo he ido arriba ¿Por ahí no? Por aquí no Pero por aquí no es Pero bueno algún lado me llevará. ¡Uah! ¡Yepa, yepa! ¡Yepa, yepa! ¡Uah! ¡Qué bajada! ¡Uah! ¡Qué dron más guapo! ¡Qué que va a meter la bici ahí? ¡Telita! ¡Uah! Vale, aquí... Pero ¿dónde hemos venido? ¡Wow, ¡Oh, chavales! ¡Qué guapo, tío! Mirad, mirad qué guapo. ¡Wow! ¡Oh! qué guapo, tío. ¡Wow! ¡Oh! Dios, chaval. Vale, se baja por ahí. Se baja por ahí. Vale, queda mucho respeto aquí. El escalonzaco este. Aquí al lado del. Peral, eh lo voy a grabar. Para que veáis la chicha que hay aquí. En este valle. La chicha que gastamos aquí en el valle este. Mirad. A mirar. Mirad el pedazo de escalón que hay, ¿eh? O sea, que el escalón no es lo, lo que da miedo. Lo que da miedo es lo que tenéis aquí. ¿Sabes? el la pedazo que te pegas aquí si te vas para el lado izquierdo o si caes mal estabilizado luego aquí tenemos estas piedras también que, que no da mucha confianza bueno, vamos para, para abajo a ver. vamos a seguir para abajo a ver dónde lleva esto esto va a llevar al culo del infierno Vale, vale. Vamos a ir despacito aquí ya. Porque no sé qué es lo que le parará aquí. ¿Qué me ha parado? Aquí. Oh. ¡Ojo! Uf. ¡Ojito! ¡Ojito la bajada, eh! Ahí ese tramo... Que sale de comer aparte Pero... Está muy, gu muy guapa, eh La senda Por aquí y lo he hecho bien por aquí Vale Wow, brutalísima Chicos, brutalísima Qué bajada más guapa, tío No me esperaba Encontrar esta joya, tío Qué joya de bajada Salvo ahí al final Que, que da bastante respeto Por lo demás Gente Gente, acabo de encontrar otra bajada Vale Vamos a ver qué tal está Ah, puto raro el árbol que me ha dañado aquí ¡Ay, ay, ay, ay! la puta piedra la puta piedra me cago en ¡Oh! que esta cazo me ha dado la piedra ¡Oh! me ha torcido todo esto ¡Oh! Ahí. Vamos, vamos a ver si puedo subir ¡Oh, no puedo no puedo no puedo me cago en la puta madre ¡Oh! Se me ha una piedra ahí, entre el cuadro y la rueda. Ay, vamos. Madre mía. Me he caído de morro de milagro. Oh, venga, Vamos. Oh, vamos. Vamos. Joder, con el flow que llevaba ahí ¡Oh! ¡Epa! ¡Epa el pedal! ¡Epa, yepa, ¡Epa! ¡Epa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, loco! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow! ¡Oh! Totalmente... ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Ahí ha ido totalmente determinado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapa, tío! ¡Tu ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Oh! Oh, qué guapa. Oh, my God. Joder. Oh, qué guapa. Subidón subidón al máximo. Ah. No me pega una toña. De milagro, se me ha metido una piedra entre la rueda y el cuadro. Tú fíjate, y se me ha quedado la bici frenada. Me he ido para adelante. ¡Wow! Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Me ha jodido mucho ahí en la subida esa que me he quedado frenado, pero aún así ha ¡Wow! merecido me la puta pena. Bueno, gente, espero que os haya gustado este primer vídeo espero que hayáis disfrutado las bajadas como yo las he disfrutado estas nuevas bajadas que, que, que he hecho eh, aún hay más más bajadas pero esas en otro siguiente vídeo os las enseñaré vale eh, nada espero también que os haya gustado este pedazo de valle y la zona tan espectacular que es, y lo dicho, si os ha gustado, darle a me gusta, compartir con el resto del mundo y suscribiros al canal que es gratis. Vale, nos vemos en otro siguiente vídeo. Hasta luego.